el torito en alto, que es y jugado se juega mucho en la calle, por lo menos yo voy a poner al chico, y va de que hay un jugador que se la queda, que es el torito, y los demás pues, tienen que huir de él. Para no ser pillado hay lugares en alto, como aquí por ejemplo, los bancos de la corchoneta, donde si se suben el torito no, no le puede pillar. Así que allí está en alto. Además, cuando hay un jugador en un banco, si llega otro, no puede haber dos. Así que el que ya estaba tiene que irse. Y solo pueden estar más o menos 5 segundos. Eso pues, pues vosotros para ser honestos y ya está. Vamos a dividir el campo en dos, para que haya sí. más espacio. Vale, eh, una cosa que iba a decir, eh, con respecto al este, lo mismo lo de las flechas. Las flechas salen automáticamente. No ya, pero que salen automáticamente sí, sí, sí. la punta de flecha. ¿Cómo que sí. sí, que la punta de flecha la ha hecho a mano. Sí, todo lo ha hecho a mano. Vale, eh, te estoy diciendo. No, te estoy diciendo que lo ha hecho a mano pero que hay una opción en la que la punta de flecha, además, no tienes que hacerla así tú a mano, sino que te sale automáticamente cuando tú le das una opción, ¿vale? te ¿Eh? gusta hacer la mano porque... Sí, pero si te gusta hacer la mano y te sale así un poco virrioso, de la otra forma sale... Bien, ¿no? Eh, y luego igualmente cuando ponen lo que es el torito no, podía haber puesto un cuadrado porque es diferente. Por lo demás, pero que hay, lo digo para que lo veáis. Y lo demás pues parece que está bien lo de el, los objetivos están bien y habéis puesto algún el, el tiempo está bien y habéis puesto algunas calificaciones que eso está bien, ¿vale? Pues venga, eh, este es un juego muy de los que son excesivamente sencillos que todo el mundo habrá jugado. Así que venga, empezar rápido. ¿Tengo una duda? Y venga. Aquí, que que se ha dicho ya, aquí di, no Se No se puede hacer perrito guardián. ¿eh? No. O sea, además solo puede estar 5 segundos. Solo puede estar 5 segundos y una persona. Bueno, pero si se esperaba cinco segundos. Ah, una persona en cada. Sí, segundos. Sí, si el llega otro, uno, el otro se tiene que ir. Si que no ya va va estaba. Y yo voy a estar cada persona, está mirando, y 5 segundos, y si decimos salte, te tiene que salir. Y luego ya, conforme vaya avanzando el tiempo, vamos a ir quitando bancos, vamos a ir viendo de sitio, todo seguro. Me pido a más Voy a en dos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Uno, dos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Ay, qué gracia! más que tal? No habléis mucho que va a salir la... Agustín, David, no habléis mucho que es que luego sale todo, por si acaso. Pues no está grabado, ¿eh? Estamos en este lado. venga ¿está bien? sí, sí, cortar sí, sí, sí, sí está grabado